Bueno hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo video, esta vez estoy con el sorteo de Atlas Reactor, acá están todos sus comentarios Bueno gente, van a ser tres premios, acuérdense tres ganadores con las tres case más los tres skins creo que era suerte gente Bueno los ganadores de Atlas Reactor son B cronos Cr Gamer y el Diego 4 tienen que hablarme por Facebook ¿dice? Bueno, ahora vamos a pasar con el siguiente sorteo Bueno gente, el siguiente sorteo es el de Archie Age. Como ven acá están sus nombres Gente, si llegan a ver que no salen en los sorteos, avísenme y lo tiro de vuelta Bueno, suerte nuevamente gente Los ganadores son Ibri Theory, Carlitos Márquez y Aldex Lo mismo que a los anteriores, háblenme por Facebook Facebook, Facebooks, sí Bueno gente, vamos a pasar con el siguiente sorteo Bueno gente, el siguiente sorteo es el de Riffs Que son los tre las tres monturas y las tres mascotas eh, Acá están todos sus nombres En este hubo menos y CRGamer ya ganó uno, así que, bueno, suerte gente. Los ganadores son Ulises AV, Jerónimo Castillo y William. Lo mismo que los anteriores Ulises, háblenme por Facebook y les paso las case. Bueno, vamos con el siguiente sorteo. Bueno gente, el siguiente sorteo es de The William. Nuevamente van a haber tres premios. Acá están todos sus nombres. Les repito, si me olvidé un nombre de alguno, avísenme. Suerte, gente. Los ganadores son Aldexone, que es el Aldex, lo Loquita, en Itax, y Al mirá, ganaron algo. Bueno, Urice, háblenme por Facebook, en Itax, vos no, yo te voy a pasar la que hay por Steam, donde bueno a tener Facebook. Que dice, aparte, participo porque tengo ganas nomás. Bueno, gente, vamos con el siguiente sorteo. Bueno, gente, el siguiente sorteo es el de Defiance. Lo mismo, tres ganadores, suerte a todos. Como les digo, si falta algún comentario, alguno, no voy a tomar el comentario de Ibri porque dice, sorteó un auto de verdad, forro. Supongo que no quiere participar, así que suerte, gente. Los ganadores son Jaipen22, Ati y Conra22. Ulises, háblenme por Facebook y les paso las keys Bueno, vamos con el último sorteo, que es el de trove bueno gente, este es el último sorteo y sinceramente no sé qué contienen las cajas esas. Son como cajita para el troll, el troll lo jugamos una vez pero no dimos mucha y nos aburrimos. Bueno, de nuevo gente, van a ser tres ganadores, suerte a todos. Los ganadores son Mar González, Bracter Bragg y Nataniel Rodríguez. Lo mismo que los anteriores, Háblenme por Facebook. Y les paso la cake. Bueno gente gracias a todos los que participaron, que la verdad que fue de mucha gente y en cada uno fue. fueron diferentes. Eh, próximamente voy a sortear más cosas, y espero sortear más cosas como estas y más jueguitos. Nos vemos gente, que pasen bien. Y bueno gente antes de irme quiero enseñarles a los que ganaron por si no saben cómo activar el serial, tienen que descargarse el GIF, que les voy a dejar el link ahí abajo, que es como el launcher de la página. Eh, una vez descargado se loguean, acá arriba vieron que dice account, my account, me manda esta página eh, si no me equivoco acá en account, aplicode y acá pegan el código que les voy a pasar yo y listo bueno ahora sí gente, no, me despido eh, otra cosa antes que me olvide estas keys sirven hasta el 28 de agosto si la activan después del 28 de agosto, les va a decir que está mal. Así que apúrense los que ganaron. Y nada gente, nos vemos. Que pasen bien.